Saludos, soy Israel Banker y en esto ahora les traigo un nuevo contenido y es un truco bastante sencillo Para obtener ingresos eh, usando Netflix como herramienta, listo Lo único que ustedes van a hacer aquí es crear un perfil que tenga por nombre público Este perfil se lo van a dar a, a más de 30 o 20 personas, no sé lo que ustedes consideren Teniendo en cuenta que esto lo deben a dar a personas este, este convenio lo deben hacer con personas que ustedes conozcan, ¿listo? Para Y esto es debido a que, eh, ya que al darle el, el, la cuenta de Netflix, ustedes deben de decirle a la persona que ingrese solo al perfil público. ¿Qué sucede si se conectan todos de forma simultánea? No va a afectar en nada porque lo van a hacer a través de la aplicación que tiene por nombre Rife. Esta aplicación como es externa a Netflix no les va a generar ningún reporte de que hay, muchos, de que hay más de 5 perfiles en ejecución y Netflix tampoco la va a restringir entonces como es externa Netflix y tampoco genera ningún registro de progreso de, de películas entonces todos pueden ingresar y ver de forma simultánea y no les va a generar ningún inconveniente claro que ustedes deben de decirle al usuario que ingrese solo desde esta aplicación entonces nos vamos al teléfono y así le va a salir a los usuarios que ustedes le eh, hayan dado Netflix y les hayan dicho que ingresen desde esa aplicación. Ustedes ya ponen el valor de cuánto van a cobrar por cada perfil, por cada usuario. Listo, entonces vamos a, vamos a pasar ahora al teléfono y así le va a salir a los usuarios. Una vez que estemos aquí en el celular. Y hayamos instalado la aplicación. Vamos a abrirla. Le la aquí en no gracias. Vamos a darle clic aquí en no más. En este caso en Netflix. Y aquí vamos a iniciar sesión. Listo. Iniciamos sesión. Entonces aquí vamos a tomar el perfil que tiene por nombre público y una vez que hayamos ingresado que le, que le hayamos dado el perfil a la persona le va a salir así entonces todos pueden ver en un mismo perfil y eh, lo otro lo más importante es que aquí no se guarda no se guarda el progreso de cada con, de cada contenido o sea que debido a que es una aplicación externa a netflix entonces de este modo ustedes pueden tanto vender perfil, permitir que los usuarios capturen su pantalla y puedan hacer lo que quieran aquí y eso no les va a afectar en nada la cuenta eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao chao